Lo primero que se podría hacer es estudiar qué ha pasado con las diferentes iniciativas de legislativas populares y por qué han fracasado. Si se estudia cuáles han triunfado, cuáles han fracasado, cuál ha sido el seguimiento, eh, siempre han acabado triunfando las que han partido de una base que no se ha cansado de reclamar y las que han tenido en programa. Lo primero que tenemos que discutir es cómo el artículo 87.3 tiene que ser modificado, porque si no, no hacemos nada, y me explico. Tú puedes pedir que los políticos sean controlados, tú puedes pedir que las asambleas funcionen, pero todo eso, si no está recogido en una ley, no vale de nada. Se van a reír de ti. Y para que esté recogido una ley, lo primero que hay que hacer es que el artículo 87.3 diga que una vez que se han conseguido las 500.000 firmas con todo el protocolo que eso implica, los partidos políticos no puedan rechazar el trámite legal de llevar adelante esa ley. La primera pelea, que es la que nos abre la vía para poder participar públicamente en el marco legal, en el imperio de la ley que se establece en una constitución, es que el pueblo pueda participar. Y hoy el pueblo no puede participar porque tú llevas medio millón de firmas y te dicen que vamos a ver si lo consideramos como se ha hecho históricamente. Por tanto, lo que primero que hay que hacer es ponernos un objetivo básico y común para todas las asambleas, que es cambiar el artículo 87.3. Porque además, y hay que explicar históricamente, que esta constitución nació bajo la vigilancia de los sables Todos sabemos que nació en el año 78, en unos debates que estaba siempre controlado por el poder militar. De hecho, 23 de febrero de 81 hubo un golpe de Estado. Entonces, esa constitución de la transición hay que cambiarla. Para cambiarla necesitas tres quintas partes de las Cortes. Y ese no es el procedimiento que yo creo que quiere el pueblo. El pueblo lo que quiere es... ...participar directamente a través de una iniciativa legislativa popular. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, yo creo que tenemos un problema de método... ...y van a acabar comiéndonos, van a acabar destruyendo todo este movimiento. Tenemos que ser muy claros, tener un método y saber cuál es el objetivo común prioritario... ...si no estamos perdidos. Creo que hay que tener un poco de cuidado con esto de la voluntad popular de ser maximalistas... Eh, porque claro, o sea, esto ya se dijo en su día, incluso se reclamó ante el Tribunal Constitucional que habría que abrir un poco más las puertas del Parlamento y tal, un poco en la línea de lo que vienes a decir tú y entonces lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que es una forma, mejor o peor, de racionalizar de racionalizar el gobierno y racionalizar el funcionamiento de un país porque eh, si cualquiera pudiera cambiar cualquier cosa que le pareciera mal de la Constitución, pues habría gente que sí, o sea, serían movimientos como creo que es este pues en pos de una justicia social o en pos de una mejor distribución de la riqueza, las mejores leyes sin embargo también hay gente, por ejemplo que no le gusta que quería introducir la pena de muerte, por ejemplo o la educación diferenciada o que los sindicatos tuvieran más dificultades para hacer huelgas generales que eso se ha hablado, yo lo he leído en ciertos diarios, que esa, eso, esa, esas sensibilidades existen. Entonces creo que todas estas, que a veces podemos considerar las trabas, sirven para racionalizar el funcionamiento de un país. Entonces el 83 lo que dice es que estos derechos fundamentales no se pueden someter a esa le e iniciativa legislativa popular por esto que acabo de decir, para que esos derechos fundamentales estén fuera del debate. Los derechos fundamentales de, eh, pertenecen a la persona y como pertenecientes a la persona que son son personales por tanto no se pueden debatir y si se estudian los derechos fundamentales se ven que todos como digo vuelvo a repetir sé que estoy reiterativo son neutros es decir todos tienen derecho a la vida sin más todos tienen derecho a la libertad sin más incluso las personas que están presas se entiende que eso sigue manteniendo sus derechos incluso los presos vale o sea una neutralidad y una objetividad por tanto, creo que la Constitución hace bien eh, utilizando esa reserva de ley orgánica y esa reserva de no iniciativa popular legislativa para los derechos fundamentales. Ahora bien, esto, quiere decir, esto no quiere decir que le dejemos todo a los políticos. Esto no quiere decir que hagamos presión. Esto no quiere decir que no debatamos, como estamos debatiendo ahora, cómo introducimos esa necesidad de que haya un, me un mejor reparto de los escaños, una mejor formación de la voluntad ciudadana. Entonces, creo que el debate está en esas dos cosas que he dicho antes, o sea, en, lo, en cómo vamos a lograr que se cambie esa ley electoral sin, por el camino, destrozar la Constitución, que se quiera o no, sí que estoy de acuerdo en que hubo mucha presión, la transición no es tan bonita como a nosotros, a los de nuestra edad, nos han contado. Eh, pero no vamos a cargarnos por el camino la Constitución, nos, no, no nos animemos demasiado, vamos a ser cautos y vamos a ser racionales.